Vladimir Putin, presidente de Rusia, invadió Ucrania y ya existirían al menos 137 víctimas mortales más unos 300 heridos. Las Naciones Unidas calcula que hay al menos 100.000 personas desplazadas llenas de terror por el ataque de las tropas rusas que ya entraron en las inmediaciones de Kiev, la capital. ¿Por qué Vladimir Putin invade Ucrania? luego de que ocho años atrás se anexó la península de Crimea, ¿qué intereses geoestratégicos están en juego? ¿Por qué nadie ayuda militarmente a Ucrania? ¿Cómo afecta esta guerra a Ecuador? Estas y otras preguntas serán absueltas hoy en esta emisión urgente de Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en CentroEcuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia de tres reconocidos analistas de temas internacionales, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, quien fue embajador en varios países y vicecanciller, el doctor Esteban Santos, docente de Relaciones Internacionales de la UDLA y el reconocido internacionalista y docente Alan Catey. Comencemos. ¿Por qué el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha invadido Ucrania y ha puesto al mundo en guerra? ¿Qué quiere Putin? Bienvenido, embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Buenos días. Sí, buenos días. Mira, voy a ser, voy a ser muy concreto en el tema este, qué es lo que quiere Putin y por qué ha invadido. Eh, Ucrania en los últimos tiempos, el gobierno de Ucrania manifestó su deseo de unirse a la OTAN. Como todos conocemos, la OTAN es una organización del Tratado del Atlántico norte, pero es netamente defensiva, y esto tiene su significado, que posteriormente eh, eh, Para OTAN, la presencia de, para Putin, la presencia de la OTAN en una frontera rusa, le crea un problema, en el sentido de que dice que la OTAN puede atentar la seguridad nacional de Rusia. Ese es, es, de, es uno de los argumentos de de Putin otro argumento de Putin es que interviene en, en Ucrania para defender a los ciudadanos que son partidarios de Rusia, hay hay dos, dos dos regiones en el este, en el este de Ucrania, que son las, las regiones de Donetsk y Luhansk, que son prorrusos en donde se ha llevado desde hace prácticamente ocho años una guerra civil y de y de separación de, de Ucrania. Él acusa a Ucrania de un genocidio, absolutamente un genocidio sin pruebas. Y luego da una serie de argumentos de, de tipo histórico, que son um, verdaderos. Ucrania fue, par, fue parte de la Unión Soviética y únicamente en el año de 1991 se declaró la independencia, independencia que fue aprobada por Rusia. Y en el año 2014 se, se, se celebraron se varios acuerdos para definir la situación sobre todo de estas áreas separatistas que, Rusia, que Putin dice que no se han cumplido evidentemente que los argumentos de Rusia no son verdaderos en su, toda su extensión y sobre todo la acción de, de Rusia significa una violación expresa de la Carta de Naciones Unidas que es norma fundamental para todos los pasos de así que todos los países en general los países que no, no están dentro de la, de la órbita han condenado esta agresión y la propia Naciones Unidas intentó el día lunes pasado sacar una, una resolución de condena que no se la pudo hacer exactamente de condena porque hay el veto es una cosa que tenemos que tener presente en el Consejo de Seguridad y bien es cierto que las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para las partes, pero si uno de los cinco grandes, que se llama los cinco países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, vetan, el asunto no pasa. Y uno de esos cinco países es Rusia. Para que la gente que me escucha pueda saber quiénes son, es Rusia, China, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Gracias, gracias, embajador. Allí, allí quedemos porque está muy bien la primera parte ya como una introducción y sigamos porque si sí vamos a hablar después del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con la precisión realmente de un cirujano y con total impunidad mientras justamente sesionaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente que acá en el continente americano, eran las siete, ocho de la noche y amanecer ya prácticamente en Europa, el presidente de Rusia desplegaba tropas, tanques y bombardeos. Fue un error, eh, Esteban, eh, anticipar que no iba a haber intervención militar en este conflicto, que en realidad resulta que es una invasión. Bienvenido, Esteban Santos, buenos días. Talia, muchas gracias. Yo creo que esto fue crónica de una muerte anunciada. Eh, Occidente veía venir eh, el tema es que Occidente no quiere inmiscuirse en una, un nuevo conflicto armado. Eh, Occidente acaba de salir de una retirada de Afganistán que fue muy tumultuosa. Los Estados Unidos tuvieron muchos problemas eh, y justamente con sus aliados europeos y de la OTAN. Y no está en la agenda ni del presidente Putin ni perdón, del, ni perdón del presidente Biden ni de sus socios aliados de la OTAN el enviar eh, tropas. Ahora, si es que esto es así yo me atrevo y espero estar profundamente equivocado con esto que voy a decir, pero yo creo que la, la suerte ya está un poco echada para Ucrania porque eh, simplemente militarmente no tiene ningún perengón con lo que es el ejército ruso. Por lo tanto, eh, la batería de sanciones que se han dado por parte de Occidente simplemente no son suficientes para cambiar el status quo de lo que es ya una toma, un asedio completo de Ucrania y por lo tanto eh, una, una flagrante violación eh, al, al derecho internacional público y al derecho internacional humanitario. Eh, yo concluyo también con esta primera parte, lamentando no solo, como muy bien dijo el embajador Fernández de Córdoba, que las Naciones Unidas está un poco imposibilitada de poder hacer nada por el veto que tiene eh, Rusia en el Consejo de Seguridad, entonces claramente no se dará ninguna resolución eh, que, que, que sancione a, a, a, a Rusia, pero tampoco se dará ninguna, eh, yo no creo que Putin vaya a pagar por los crímenes de guerra que está cometiendo en este momento por el simple hecho de que Rusia no es signataria de, eh, de, de la, del Tratado de Roma, eh, y, y al no ser signataria del estatuto que conforma la creación de la Corte Penal Internacional, esta Corte no tiene ni jurisdicción ni competencia para poderlo hacer con esto eh, concluyo diciéndoles que es indispensable que se dé un cambio de, de, de estrategia urgente aunque en mi criterio ya es un poco tarde para esto y por eso la, las acciones se van dando con el pasar de las horas, lamentablemente en este momento que conversamos las tropas rusas se encuentran ya a 15 kilómetros de la capital Kiev y eh, concluyo siempre diciendo que espero estar equivocado en este momento parece ya una crónica de muerte anunciada. Gracias Esteban Santos, por eso yo hablaba de total impunidad, porque no, no hace caso a nadie, ni al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni tampoco lo que acaba de mencionar sobre el Tratado de Roma. Entonces, las cosas son como son. Alan, realmente... Eh, es, es preocupante. El mundo ve así como impotente todo lo que está pasando. Hace apenas cinco años Rusia invadió y se tomó Crimea. Hoy va por el resto de Ucrania, que como han dicho los dos personajes que han intervenido antes, prácticamente es una crónica de muerte anunciada, dice además de Esteban Santos. Es una potencia nuclear Rusia y ha invadido un país que entregó sus armas nucleares. ¿Por qué se creen con el derecho a posesión ahora de Ucrania ellos? Porque vamos a hablar de lo que dice al interior de su país y cuál es el discurso de Putin. Bienvenido, Alan Cate, y buenos días. Buenos días, talía Buenos días, Marcelo, Esteban, qué gusto. Eh, bueno, el, el tema del, de la operación en curso en Ucrania es un tema que no es nuevo esta es una planeación que ha ejecutado Putin eh, por lo menos desde el año 2008 con el ataque que lanzó sobre Georgia eh, una práctica en un ejercicio de qué pasaba, cómo reaccionaba Occidente a un a un plan de desestabilización y de desmembramiento de un país apelando al mecanismo, a la, a la idea esta de la defensa de las etnias rusas que estaban siendo maltratadas por Georgia y luego otras etnias rusas que habrán estado siendo maltratadas por Ucrania en Crimea. Es decir, estamos viendo un hilo conductor de un plan perfectamente elaborado y perfectamente desarrollado por Putin, por lo menos desde el año 2008. Esto no es algo que empezó anteayer, ni, ni que de pronto se le ocurrió. Este es un proceso en el cual se ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en la planificación y en el desarrollo de esta operación. Luego de la conquista de Crimea, Putin dejó colocadas unas bombas de tiempo en, en el Donetsk y en el Lugansk, bombas que hizo detonar cuando le convino para tener un pretexto para la agresión contra Ucrania eh, Putin ha elevado la mentira a política de Estado ese es, eh, esa es la realidad que se ha, se ha podido constatar a lo largo de todo este proceso final de agresión a Ucrania, en el cual eh, el, eh, Putin ha mentido sistemáticamente a la comunidad internacional, indicando que no iba a invadir, que eran histerias del mundo occidental, que eran mentiras de la prensa, eh, y así sucesivamente hasta que se concretó el, eh, el que podríamos llamar eh, primer éxito de la inteligencia norteamericana en varios años, que fue capaz de detectar y establecer exactamente qué iba a hacer Putin en qué momento y de qué manera eh, esa es un poquito la eh, el resumen de lo que significa el pasado reciente en torno al proceso de agresión a Ucrania por parte de Rusia. Muchísimas gracias a Kate y en verdad es sorprendente que ahora sí acertó las agencias de inteligencia de Estados Unidos lo que no pasó en Afganistán casi en el tiempo, no porque decía al concluir más o menos los Juegos Olímpicos de invierno en la China, pero no ha servido de mucho embajador Marcelo Fernández, porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky dijo el jueves de una manera dramática que se le ha dejado solo, en efecto, si es que la OTAN no puede intervenir porque Ucrania no es miembro de la OTAN y a las Naciones Unidas no hace caso eh, el presidente Putin y de Europa tampoco, por lo que mencionaba Esteban, por el Tratado de Roma, del cual no es miembro. Entonces, ese es un, una perso un personaje que puede actuar donde quiere y cuando quiere y como quiere. En verdad, en verdad, sí. Y, la, y los hechos lo demuestran que ha actuado así, como quiere y en donde quiere. Y, y obviamente que obedece, digamos, obedece a una planificación perfectamente hecha de los pasos que ha dado a través de los años Putin, porque no solamente ve, ve, vemos en esta parte de, de Ucrania, vemos que el apoyo que dio y que sigue dando el presidente sirio ¿no? entonces eh, está, está clara que las pretensiones de, de, de Rusia es abrirse un camino con estas dos regiones eh, rebeldes hacia ...la hacia contactar con Crimea y quizás hasta Sebastopol, con lo cual le cerraría el acceso al Mar Negro a Ucrania. Es, eso eso, eso está, está claro, pero los últimos acontecimientos nos demuestran que posiblemente las ambiciones de Putin son mucho mayores. Los bombardeos y los ataques se han dado en toda la superficie territorial de Ucrania. En todas partes han sido tocados por los bombardeos y ataques de las fuerzas rusas. Y obviamente... La diferencia de, de fuerza con las, las fuerzas armadas de Ucrania es inmensa, es inmensa, sobre todo la la diferencia de equipos para actuar en la... En claro, la, en claro había visto, porque el mundo está hablando en grandes... Bueno, to, todo el mundo, en verdad, la prensa del mundo está destinada este momento, uh, concentrada, más bien hecho es la palabra exacta, en informar todo lo que está pasando y es terrible. Eh, eh, embajador, con usted me quedo para cerrar este primer bloque. ¿Qué significa en el lenguaje diplomático y también en el lenguaje político lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Putin será un paria... ...para la humanidad. ¿Eso qué significa y qué efectos tiene sobre, sobre Rusia? Bueno, eh, eh, tiene tiene un efecto, eh, llamemos el efecto, está dado en, la, en Occidente. Pero hay un, un aliado sumamente importante, Rusia, que que Rusia ha querido manejarse a partir de los Juegos Olímpicos... ...que se entrevistaron los dos jefes de Estado. Me estoy refiriendo a China. China es un puntal para poder sostener a Rusia... Y también, también, pide que él mira también al, al otro gigante que se que es la India. Pero en todo, en todo caso, este criterio del presidente Biden quedará en Occidente. No quedará en los otros partidos y lamentablemente también en Occidente, en Occidente, con las circunstancias, están dando la vuelta y hay demasiados intereses que hablaremos posteriormente intereses económicos en, eh, derivados de esta intervención rusa en, en ucrania que al la aporte las medidas económicas y lo que digan los, los, los líderes occidentales pasaran al olvido y así ha sucedido bueno, con el tema de crimea nos hemos han pasado ocho años y creo que ya el mundo se olvidó el ataque ruso y la y la prácticamente la ocupación rusa al margen de las normas internacionales y de cualquier razonamiento. Gracias, embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Aquí hacemos una breve pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter arroba Thalia Flores F y también al Facebook. Ya volvemos. Espacio publicitario.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 Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor Esteban Santos, analista docente de relaciones internacionales de la UDLA, el reconocido internacionalista y docente doctor Alan Katten, y el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, quien fuera vicecanciller y embajador en varios países. Esteban, analistas europeos dicen que Vladimir Putin le resulta intolerable que, que a él le resulta intolerable que Ucrania se volviera una democracia plena donde habrían elecciones. Libres, libres, libertad de opinión. Ya se ha mencionado por qué quiere Ucrania, pero ¿cuál es el valor estratégico de esa posición uh, allí para tener Rusia el control de ese territorio? No, yo creo que se ha dicho bien. Son estos sueños faraónicos que todavía tienen algunos personajes lamentables de la historia que quieren volver a comienzos de siglo. Esta idea de no superar lo que fue en alguna vez la Unión Soviética y querer recuperar todos los territorios que alguna vez eh, formaron parte de un mismo territorio. Eh, el hecho no solo de que sea Ucrania, porque hemos... Y, con Alan hemos compartido en otros espacios, nos recordamos por ejemplo como eh, Georgia que es otro de los países ex eh, satélite soviético que también ha, ha tenido una suerte similar en el 2008 cuando se, se dio esta anexión también porque lo, el, el, el libreto finalmente sigue siendo el mismo en las regiones separatistas de Osetia del Sur o de Asagia eh, el, mismo, el mismo libreto Rusia eh, entrena militarmente a estos separatistas, inmediatamente los declara como, una, como un país independiente y eh, pone un gobierno títere. El resto de la comunidad internacional considera que estos son territorios inalienables de Georgia, pero desde el 2008 acá eh, la realidad es otra y es Putin y es el Kremlin quien gobierna y quien reina y quien toma las decisiones ahí. ¿Qué pasó con la comunidad internacional? Eh, un poco lo mismo que con Crimea. El mundo se ha olvidado un poco de este tema. Y aquí lo de, lo de fondo es eh, ver esta crónica de muerte anunciada, porque si hablamos de un país que formalmente no es miembro de la OTAN, por lo tanto no se puede aplicar el artículo 5 del tratado constitutivo y por lo tanto no hay una una inter, una obligación de intervenir militarmente, eh, algo que el presidente Zelensky ha dicho eh, que es lo que necesitan a gritos, nos hemos quedado solos, han sido un poco las declaraciones que él ha dado, y lo que necesitamos es más que solo un espaldarazo o las sanciones económicas, una ayuda efectiva en términos militares, y por eso es que yo inicialmente decía que lamento el sentir eh, que estamos ante ya eh, simplemente el declive de lo que va a ser una conclusión casi eh, inevitable, que es la toma completa de, de Ucrania por parte de las fuerzas eh, rusas. Y entonces ¿Y había que reinventarse y había que reinventarse nuevas cosas en el derecho internacional, organismos internacionales, porque estamos ante un, una potencia pues siempre ha sido Rusia por el tamaño, no digamos cuando era la Unión Soviética. Entonces simplemente vamos a contemplar y quizá después China se incentive y diga Taiwán también vamos a recuperar es una muy interesante reflexión talía porque el orden internacional efectivamente está roto creo que hay que regresar a ver a la historia justamente para entender eh, el, el cómo llegamos a donde estamos en este momento a comienzos de siglo no existían organismos internacionales entonces si es que el, el imperio británico tenía un conflicto con la India pues o lo negociábamos por las buenas o fuera estaban mis barcos Estás a la Primera Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial nace la Liga de las Naciones, que en su momento fue eh, un, un hecho sin precedentes, el tener un organismo neutral en donde los estados, naciones que acaban de nacer puedan sentarse a conversar. ¿Pero qué pasa con la Liga de las Naciones? ¿Por qué fracasa? Porque entre otras cosas, por ejemplo, no pudo detener el avance de un Adolfo Hitler eh, en su invasión a Polonia. Entonces estás a la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial nacen estos acuerdos de Bretton Woods, nacen las organizaciones como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, pero sobre todo eh, el hecho de tener eh, un lugar donde poder velar con dientes para eh, poder enviar eh, tropas de paz cuando uno de los países se encuentra eh, alterando el orden internacional o en violación flagrante a la norma internacional. Y con esa lógica nació el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero claro, talía la, la historia la escriben los vencedores, y eh, como ya lo hemos mencionado, eh, tiene un poder de veto que eh, en este momento claramente podrá ser utilizado, y en su momento también ya fue desquebrajado, recordemos lo que fue la intervención militar, la segunda de Irak, cuando George Bush no obtuvo el veto del Consejo de Seguridad y sin embargo intervino. Entonces el orden internacional está quebrado. Una pregunta muy de fondo es la que usted nos hace. ¿Qué va a pasar ahora si es que las instituciones internacionales no son lo suficientemente fuertes para poder establecer y prevenir el mantenimiento de la paz y seguridad global? Estamos ante un quiebre del sistema y por lo tanto es un momento histórico que eh, con mucha pena se está escribiendo en este momento en la historia del mundo. Muchas gracias doctor Esteban Santos y además imagínese lo que significa para la Unión Europea los 27 contemplando una guerra ahí eh, al lado con aliados, ¿no? Aliados fuertes, pero no miembros de la organización. Eh, Alan, la retórica del Kremlin no reconoce la invasión, sino una guerra de liberación que han mencionado de, la, de las ciudades rusas. Y es más. Habla, por ejemplo, de que está liberando de los nazis, aun cuando el presidente Zelensky es de origen judío y su abuelo luchó contra la Alemania nazi. La retórica en Rusia del presidente Putin es de que está liberando de los nazis. ¿Qué está sucediendo con esto? Porque estamos también asistiendo a, a una nueva manera de, de convencer a la población de cosas distintas. Eh, sí, eh, en este tema del nazismo o de la desnazificación que plantea Putin que va a realizar en Ucrania realmente la única el único comentario que se me ocurre es decir que es el burro hablando de orejas ¿no? si es que hay un país del mundo en el que se aplica de forma sistemática una serie de procedimientos y estructuras propias del nazismo es Rusia eh, si hay un personaje que ha retomado el libreto de Hitler para, la, para proponer la liberación de las minorías rusas exactamente como lo hizo Hitler para proponer la liberación de las minorías alemanas en el caso de Checoslovaquia y luego en el de Polonia eh, si, es decir si es que alguien es un continuador de la política hitleriana y de la política nazi en el mundo hoy es Putin sin ninguna duda, eh, su, eh, toda toda la estructura de poder al interior de Rusia es una estructura absolutamente represiva que nada tiene que envidiar eh, la policía secreta rusa a la Gestapo alemana. Absolutamente nada. De hecho. Putin ha convertido a la policía secreta, a, a, a su FSB, en un organismo criminal internacional dedicado a eliminar a sus opositores envenenándolos donde pueda, sea fuera de Rusia, sea en Rusia, no importa. Se ha dedicado, esa ha sido la práctica que ha ejercido y ha ejecutado Putin a lo largo de todo su mandato es decir, estamos ante un personaje realmente eh, de cuidado no es, no, no se trata de, de, de, de algún improvisado ni cosa por el estilo él viene de una escuela en la cual el, el uso del terror el uso de cualquier medio eh, de, de, de propaganda porque en eso también ha copiado muy bien al aparato de propaganda de, de, del doctor Goebbels en, en la Alemania nazi para convencer primero a su propio pueblo a su población que está aislada de cualquier otra información por una serie de barreras y de impedimentos para conocer qué realmente sucede en el mundo y venderles un relato falso, un relato absolutamente mítico en torno al, al, al héroe ruso que está rescatando a Rusia de, del pozo en el que había caído por las intrigas occidentales. ¿no? Para mí hay una frase que define con mucha precisión y que la dijo Putin, eh, cuál es su eh, percepción y cuál es su ánimo respecto de esta situación, cuando comentó que el derrumbe del imperio soviético había sido la peor tragedia uh -huh. del siglo XX, eh, olvidándose de que en ese siglo XX ese régimen mató a 8 millones de, de ucranianos de hambre, entre 1930 y 1934 y envió a campos de concentración a millones de personas. Se estima que más de 30 millones de rusos pasaron por los campos de trabajo rusos a lo largo de la época estaliniana. De ese de esa época y de esos horrores, eh, se siente nostálgico el presidente Putin. Gracias. Resulta realmente alarmante, semejante visión que tiene él de la historia, ¿no? Ya, y le interrumpo Alan, porque vamos a continuar en el otro bloque también hablando sobre Putin, porque la gente quiere saber cómo es que después de todo lo que han dicho ustedes, de los organismos internacionales, de todo lo que existe, el derecho internacional, y realmente un orden internacional respetado, Embajador Hernández de Córdoba, el ministro de Relaciones Exteriores de España, dijo que no puede ser que esta guerra le salga gratis a Putin. O sea, es una declaración eh, impresionante, tan impactante como la que dijo Joe Biden, que va a ser un pari internacional. Eso en la práctica, ¿qué significa para Vladimir Putin? Bueno, eso está en este momento ya sobre el tapete, ¿no? ¿Eh? A veces ha tomado diversas medidas económicas, ¿no? En varios países, Estados Unidos, Alemania, particularmente, eh, el, eh, eh, Inglaterra, ¿no? En que se, se creen medidas económicas que le van a afectar a, a, a, a Rusia. Por un lado, se suspende el, el funcionamiento del, del producto de gas Nord Stream 2. Eso es, es un poco darle un golpe muy duro a. a Rusia, porque las exportaciones de Rusia están hechas un cuarenta y tantos por ciento por petróleo y por gas. Y este este aeroducto, pues, va a la, la venta del gas hacia, hacia Occidente. Y por otro lado, las medidas económicas adoptadas contra los bancos, contra los bancos rusos por parte de Estados Unidos y otras medidas complementarias que se están haciendo eh, pa, pa, con efectos económicos van a herir a la economía de, de Rusia, aunque yo creo que no va a ser en la medida que cree no porque siempre todas estas medidas de, de presión económica a la larga a la larga pues, a, a, buscan los los las, los los, en, los países que han sido eh, a los cuales se les ha aplicado estas medidas buscan la manera de solucionar su problema por otras vías o por otros países y entonces esto queda un poco en el aire uh -huh. evidentemente que va por ahí la, la expresión del presidente del gobierno español que en cierto sentido pues nos deja un poco un poco en el aire porque la gente además en, en, en, con el transcurso del tiempo los países buscan ser que se satisfacer sus intereses económicos y hay intereses económicos de occidente en Rusia, y de Rusia en el occidente. Así, ah, grandes intereses económicos. Gracias, embajador. Quiero, en un minuto, que a ver si nos contesta Esteban, para que cuente algo a la audiencia, de los llamados oligarcas rusos, de esos que le, le rodean al presidente Putin, y él mismo sería un producto de eso, no porque él es un ex KGB que llegó al poder político. ¿Quiénes son los oligarcas rusos y qué fuerza económica, qué poder tienen en el Kremlin? Total y absoluta, Talía. Son personas puestas a, dedos por, a dedo perdón, por parte de Putin y que controlan grandes industrias, eh, industrias de, del gas, la industria del petróleo, eh, bienes de consumo y que en principio han sido la, las personas que han sido sujetas a las sanciones por parte de Occidente. Digo en principio eh, porque no es tan fácil, porque por ejemplo, el Reino Unido... Eh, tuvo ya una, un golpe económico muy importante por su salida del bloque comunitario europeo, de la, de la Unión Europea. Y eh, en este momento eh, Boris Johnson dijo que iba a exprimir, fueron un poco las palabras que usó, uh -huh. a la economía rusa. Pero es muy difícil hacerlo cuando la City de Londres depende en gran medida justamente de las inversiones multimillonarias que han hecho muchos de estos oligarcas eh, en esa ciudad. Es muy difícil hablar de quitarle al sistema financiero eh, del SWIFT, por ejemplo, a las operaciones bancarias rusas Porque, uno, eh, el mundo globalizado Tiene ya eh, muchas operaciones que se hacen en criptomonedas, por ejemplo Y estos cómo se van a poder eludir a estas sanciones O sobre todo, si es que se le eh, se excluye a la banca suiza eh, A la banca, perdón, rusa eh, Lo único que va a pasar es que hay muchos bancos alemanes y franceses Que han prestado eh, dineros Y que, por lo tanto, también se dispararían en el pie Porque ya no los podrían cobrar Entonces, son temas muy delicados, muy sencillos y son personas que finalmente insisto están en el círculo cercano de Putin que tienen su beneplácito y que amansan cantidades astronómicas de dinero que no se conoce ex expresamente sus nombres en la mayoría de los casos pero que por supuesto pueden tener un rol determinante para una determinada economía muchas gracias Esteban y además vacacionan en Marbella no van al van a, al continente europeo hacia el Mediterráneo tienen enormes inversiones y en verdad vamos a ver cómo qué efectos tiene porque mucha gente está preocupada sobre todo como acaba de mencionar los bancos de países como Suiza, Alemania y la propia Inglaterra. Aquí voy a hacer una nueva pausa, agradezco a la audiencia por seguir con nosotros todas las semanas, ya volvemos. Espacio Publicitario. Con Claro Conectados, con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Fin de la publicidad. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en descifrando tres reconocidos analistas: el internacionalista y docente Alan Cate, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, quien fue fuera vicecanciller y embajador en varios países, y el doctor Esteban Santos, docente de Relaciones Internacionales de la UDLA. Eh, Alan, para complementar lo que estaba diciendo hace un momento, sí me gustaría perfilar un poco a Vladimir Putin, porque la gente tiene varias informaciones, y claro, alguien que esté en el poder tanto tiempo ya es casi un mil pero sí quisiera que me cuente los orígenes de ¿De dónde viene el poder a Vladimir Putin, un ex agente de la KGB que operaba en Alemania Oriental cuando a, habían las dos Alemanias? Adelante, Alan. Eh, sí, Talía, se trata de eh, un personaje que es cría, eh, y tiene desde, desde el primer momento de su vida, eh, el interés de entrar a los servicios secretos para lo cual primero estudia derecho y finalmente logra ingresar a la KGB donde es entrenado como agente y efectivamente eh, pasa su primer eh ...su primera misión... ...en Alemania Oriental, en Dresden... Eh, ...justo le toca presenciar... ...el derrumbe del muro... El, el, el, ...la persecución... ...que empiezan a, a... sufrir los ex miembros de... ...la Stasi, de la Policía Secreta... ...Alemana Oriental... ...que curiosamente es... ...heredera directa de la Gestapo... ...hitleriana también... Eh, ...y... ...cuando regresa a Rusia le toca presenciar el derrumbe del imperio soviético. Ciertamente estos dos eventos deben haberle marcado gravemente en, en su vida y el discurso que da el lunes pasado lo demuestra. Eh, el, el, el, la profunda amargura que eh, tiene Putin y que expresa Putin respecto de una supuesta traición de Occidente, de un supuesto robo a Rusia de algo, no, no se sabe exactamente qué, eh, pero eh, está se siente y se ve el resentimiento profundo que tiene Putin hacia el, eh, hacia el mundo occidental por el derrumbe del imperio soviético. Cuando él regresa a, a, a en ese entonces, Leningrado, que luego ya será San Petersburgo, eh, se enrola en, eh, con el alcalde de la ciudad, que es un conservador, eh, miembro de un partido conservador, eh, Nueva Rusia con el cual empieza a trabajar hasta que pierde las elecciones y decide abandonar San Petersburgo e irse a Moscú, donde es acogido por el entorno del presidente Yeltsin, que eh, justamente le da unos cargos menores en ese momento, pero que los desempeña con mucha eficacia y que le permiten acercarse justamente a, a este círculo de oligarcas rusos de los cuales obtiene recursos importantes para apoyar la campaña de elección, de reelección de Yeltsin y que luego eh, Yeltsin le pagará nombrándole jefe de la Oficina de Seguridad Estatal del FSB eh, en el cual eh, alcanza pues el, el, el, el, el rango más alto y del cual a su vez llegará finalmente al poder en, eh, en Rusia en el año 2000. Eh, Obviamente, cuando ya llega al poder total, empieza a distribuir entre sus amigos y sus contactos de la KGB, eh, la, todas las industrias, las grandes industrias rusas, que van siendo entregadas como botines particulares a todos estos personajes, a los cuales lo único que les demanda es absoluta lealtad. Y en la medida en que estos oligarcas le garantizan esa lealtad a Putin, eh, todos los contratos, todas las grandes obras de Rusia son canalizadas hacia esos personajes. Ellos controlan el, la energía en Rusia, las telecomunicaciones en Rusia, la banca, es decir, ellos son los dueños del país. Mucha en Rusia se apoderó una oligarquía proveniente esencialmente de las viejas, las amistades de Putin tanto dentro como fuera de la KGB muy bien, eh, sí, justamente, justamente el poder de Putin descansa en ese, eh, en ese grupo gracias Alan, complementa gracias. lo que decía Esteban, en verdad eh, eh, la oligarquía es la que está en el Kremlin prácticamente embajador Fernández de Córdoba y en medio de este, con ese poder que tiene además controlando la economía, no a través de sus amigos y aliados, la prensa en, en Rusia está sometida al Kremlin prácticamente, la mayoría de los medios o los grandes medios no pueden decir nada porque hemos visto la cantidad de periodistas que hay perseguidos, inclusive desaparecidos, entonces no hay una oposición tampoco, porque a los opositores inclusive que salen fuera del país les envenenan con Polonio o a otros le, le tienen ahora preso, ¿Cómo, ¿cómo funcionan las libertades si es que existieran y qué es la informa cuál es la información que usted tiene de Rusia adentro, embajador? Bueno, ¿verdad? Es, eh, la cosa la cosa es muy sencilla hasta, cier hasta cierto punto. Eh, Putin es un gobernante absoluto en, en Rusia. Él decide todas las, todas las cuestiones y da las órdenes a, a toda la administración pública. Ahora bien, en cuanto a las libertades, está muy claro que en Rusia no existe una libertad de, de pensamiento, no existe una libertad de prensa. Eh, la, la, los medios de comunicación social prácticamente están, están controlados, yo diría en altísimo porcentaje, por el Estado. Y, y está muy claro que quien piensa diferente, que no está de acuerdo con alguna situación originada por el jefe de Estado, va a la cárcel. Lo meten preso, o como tú me manifestaste, o lo matan. Y de hecho, una prueba fehaciente que hemos podido ver estos días de ayer a hoy está está, está ahí que la invasión a Ucrania ocasiona a través de, de Rusia una serie de manifestaciones para manifestarse en contra de esta de esta, de esta invasión a, a Ucrania y qué es lo que ocurre son más de 1500 personas que van a parar en la cárcel y la amenaza de, de, de, de, de, de, de reducirles la prisión a todas las personas que se manifiesten en contra es decir es un régimen totalitario es un régimen dictatorial como en los viejos tiempos está, a mí me recuerda y cierto hay mucha gente que piensa que hay que compararle a, a Putin en, en, con la nazi, con la Alemania nazi en estos en estos aspectos obviamente no hay que compararle a ellos y está está está dado muy claro él actúa de acuerdo con sus intereses y de acuerdo con su plan Siendo, sí, antes. sí, embajador, una pregunta adicional Siendo como es, como le describe usted ¿Qué importancia le da la, a la opinión internacional Que sabe que es contraria a su pensamiento en la mayor parte de los países de Europa, en América? Y bueno, ¿quién es el aliado que tiene Rusia en el exterior? Bueno, la importancia está dada que toda la prensa internacional en Moscú no sale la, ...el control total de la... prácticamente total de la prensa... ...de la prensa eh, rusa y de los medios de comunicación rusa... ...es decir, el ciudadano común y corriente... ...como sucedía en Alemania nazi... ...no conoce las, las cosas... ...conoce lo que el, el gobierno quiere que conozca ...eso, eso es, es un hecho fundamental... ...clarísimo, la, la, situación, la situación es esa... ...pero a pesar, de eso, a pesar de eso, todavía vuelvo a repetir... ...las manifestaciones del, del día de ayer fueron no tan numerosas como para defender al gobierno, pero sí fueron en varias ciudades de, de Rusia, lo cual nos hace ver que hay todavía la posibilidad de que la gente se manifieste a pesar de la represión manifieste de su, su pensamiento. Y que también si hay gente que está informada, ¿no? Eh, Esteban, sí me gustaría volver un poco a lo que está ocurriendo con la gente, es resulta impresionante, o sea el mundo como que, que no no no ha evolucionado en su humanidad, en su humanismo, en su posesión de libertades. Otra vez ve las imágenes de la gente, escuchan las los por los las las alarmas. Y tienen que irse a los refugios antiaéreos. Realmente, no sé si le ha pasado a usted y les ha pasado a ustedes, pero realmente es conmovedor porque uno ha visto en las películas, ha oído, ha visto en los, en los en los documentales de cómo pasaron la Segunda Guerra Mundial y ahora muchos están reflejando eso. Y lo que más me llama la atención es la gente que se mueve son los jóvenes y los viejos están siendo dejados ellos no sé dónde. ¿Qué información tiene de lo que está pasando con esta eh, gente que está movilizándose? que las Naciones Unidas estiman más de, de 100 mil personas y hay cálculos, por ejemplo Polonia vio las, las las fronteras y algunos creen que van a llegar a millones que van a empezar a deambular por Europa Querida, eh, talía, permítame ponerle un rostro humano al tema eh, yo como le había comentado tuve la oportunidad de hacer mi posgrado en Suiza ahí tuve una gran amiga, eh, Juliana Korsevich, ucraniana con ella compartimos aulas todo un año. Eh, prácticamente salíamos de fiesta, almorzar, una compañera más de la maestría. Eh, le tengo gran cariño. Le escribí recientemente justamente a la, a la luz de todo lo que está pasando en su país. Ella me respondió en un mensaje muy corto. Me dijo, eh, tengo mucho miedo, tengo una hija pequeña eh, y no sé qué va a pasar con mi país. Eh, por supuesto que esto es desgarrador. Con una, con una compañera, con una colega... Eh, que siempre hablábamos de, de, de más bien de cuándo nos volveríamos a juntar los compañeros o de foros o de trabajos académicos, eh, tener una persona que simplemente dice, no hemos aprendido nada de historia, nos sentimos solos y tengo mucho miedo. Del otro lado, tengo también grandes amigos, posgradistas ecuatorianos que se encuentran en Rusia uh -huh. y que hablábamos con ellos y ellos también nos comentaban el mismo medio que tienen. Porque no saben si es que van a poder recibir una remesa a fin de mes, no saben si van a poder regresar al país, no, no tienen idea de un conflicto que nunca lo vieron venir. Ellos fueron simplemente a trabajar y estudiar, a tratar de superarse. Entonces están metidos en un conflicto en el cual las personas de calle no lo quieren, como muy bien se establecía, se han dado muchas manifestaciones para tratar de prohibirlo, pero claro, salir y manifestarse en una dictadura es muy complicado. Y cuando no existe libertad de prensa, cuando no existe libertad de opinión... Eh y encima una amenaza de cárcel. Es lo que estamos viendo en las dictaduras en los regímenes totalitarios. Eh, no es que la gente en Cuba está feliz o la gente en Venezuela realmente quiere que siga ese régimen. Es muy difícil hacerlo cuando tenemos personas de calle versus eh, personas y hombres armados. Lo que está pasando es inaudito, estimada Talía, y por lo tanto yo creo que la obligación que tenemos es justamente a través de este tipo de espacios el visibilizar y el dejar muy claro que eh, y concluyo yo siempre con esta frase que me gusta mucho de la Divina Comedia que Dante Alighieri decía que los espacios más oscuros del infierno están destinados para aquellas personas que en momentos de crisis moral mantuvieron su neutralidad Exactamente. entiendo el pragmatismo en las relaciones internacionales Muy buena entiendo frase. que justamente con mucho gusto, y entiendo que los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses, por supuesto que lo tienen, pero creo que también por sobre todo tiene que estar la calidad humana y el respeto irrestricto justamente a la vida humana por sobre todas las cosas del concierto internacional. Así es, esa, la frase de Dante Alighieri perfecta y la otra que es atribuida a la reina de Inglaterra, pero parece que dijo algún loor inglés, eso de que no tienen amigos sino socios o aliados en ¿no? este momento. Alan, ¿cuál es la reflexión sí. suya en este momento? ...viendo que ya definitivamente el mundo dejó de ser unipolar... ...ahora hay un señor de un país, un presidente... ...que se le ocurre, ya usted mismo ha contado desde cuándo viene esa proyección... ...invadir un país y porque los otros respetan los organismos internacionales... ...los códigos de esas organizaciones, le dejan hacer a este señor... ...entonces, ¿en qué momento de la humanidad estamos, Alan? Eh, bueno... Yo creo que se ha hecho cada eh, cada vez más evidente eh, la realidad del cambio de época que se está viviendo. El cambio de época es un cambio muy profundo en las relaciones de poder mundial. Durante 500 años prácticamente, el mundo occidental ha sido el eh, actor principal de poder en el mundo por el desarrollo de su tecnología por el desarrollo de su ciencia eh, pero también por el desarrollo de sus instituciones eh, la ilustración fue un momento estelar en el en el pensamiento humano eh, durante la cual se desarrolló el concepto de una limitación al poder, de la necesidad absoluta de controlar al poder, porque de otra manera el poder se vuelve omnímodo y el poder se vuelve absoluto. Ese cambio de época que estamos viendo eh, viene acompañado de un regreso con fuerza del autoritarismo de esa manera de hacer y de gobernar el, en las sociedades humanas que fue la preponderante durante los últimos ocho mil años hasta antes de la concepción de este concepto de la ilustración que busca la dignificación de la persona humana, el reconocimiento de esos derechos elementales básicos del ser humano por parte del poder y finalmente el establecimiento de ese poder. Estamos regresando en este momento, lamentablemente, a una suerte de ley de la selva. En el momento en que las instituciones del derecho internacional se derrumban, la única, eh, la, la única alternativa que se va dando es que cada quien busque cómo defenderse. Y esto eh, ciertamente crea un, un escenario muy, muy complicado en varios aspectos, principalmente en el aspecto psicológico. Muchas gracias. Es decir, el concepto de la seguridad es el que eh, empezó a desaparecer. Gracias, Alan, Alan, y realmente sí, mientras más eh, la civilización ha aumentado, como se ha desarrollado, mientras el conocimiento ha avanzado, estamos al regreso de lo que usted menciona, la, la selva, ¿no? La ley de la selva. Aquí debo hacer una breve, una breve pausa, debo agradecer también a la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 Estamos de vuelta y voy con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Embajador, ¿cómo afectará a Sudamérica y concretamente esta invasión a Ucrania y esta, y esta guerra que realmente está dejando mucho dolor, muertos y mucho sufrimiento no solamente en Europa, sino en el mundo que está sintiendo lo que está pasando allí? Bueno, evidentemente lo primero que quiero decir es que actualmente vivimos en un mundo globalizado cualquier cosa que sucede en un país y más un país, de la importancia de Rusia el país más extenso del planeta con, eh, con una, un poderío militar que está presente allí pues lo que va lo que ha hecho va a afectarnos a todos obviamente ya estamos, ya estamos viendo para ir con una cosa muy simple los precios del petróleo cómo se dispararon los precios del gas cómo se va a disparar en, en, en Europa eh, eh, los europeos no van a... Que su economía es afectada y, a, y hacia el continente nuestro, pues tenemos realmente el influjo de Rusia en, en varios países. El influjo de Rusia está en Venezuela, está en Nicaragua y está en Cuba, no que son países que son. Y que nosotros tiene la... comercio, nosotros le exportamos banano y flores, sobre todo. Claro, no, el, el comercio. Para nosotros, el comercio va a, ser, va a ser afectado, eso está clarísimo. ...nuestra exportación a, a, a Ucrania, que sí las tenemos, y, y particularmente las de Rusia, van a, van a verse afectadas. Y eso significa que la economía nuestra va, no va a salir adelante como estábamos pensando, de que iba a tener un empuje muy fuerte en, esta, en esta, estos tiempos. ¿no? no podemos escapar, lamentablemente no podemos escapar de eso. Yo creo que el gobierno tendría que tener presente esto para nuevas acciones para eh, prepararnos para lo que se nos viene y se nos viene el día de mañana, no, no muy tarde, eso va a ser inmediato. Gracias embajador. Eh, doctor Esteban Santos, eh, ¿cómo va a afectar la misma pregunta a la economía ecuatoriana? Sobre todo porque si es que se aplican estas sanciones y quieren sacar a Rusia del uso del sistema SWIFT, ¿cómo se harían las transferencias, los pagos? Pues entonces eh, las exportaciones ecuatorianas que deben estar afectadas desde esta semana, a tanto a Rusia como a Ucrania, ¿cómo, ¿cómo valora usted? ¿Cómo cree que va a pasar eso? Porque a lo mejor resulte que porque no perder económicamente al señor Putin, que no hay que hacer esa, darle ninguna sanción. El presidente Lazo, el Prado ya han dado un poco eh, guías al respecto. Se, se estima que el comercio directo que tiene el Ecuador con Rusia es aproximadamente de unos 1.200 millones de dólares al año. Es nuestro principal exportador en flores y está claro que no vamos a estarle vendiendo flores eh, en el corto plazo y esa va a ser una industria que se va a ver severamente afectada. Ya se lo ha dicho, el precio de los commodities van a explotar, eh, ya el precio del barril de crudo ha superado los 100 dólares y no nos, tiene que, eh, no, no nos puede alarmar el hecho de que suba mucho más. Esto, eh, comidas, podría ser una, una buena señal para las, eh, el, para el fisco ecuatoriano, pero como le digo siempre, eh, para mí lo importante es que en este momento eh, estamos ante un quiebre de las relaciones internacionales y por lo tanto la postura de los países tiene que ser muy firmes Hay otros gobernantes como, como el dictador Maduro que quiere tratar de ser eh, relevante y está intentando justamente eh, volver a una remiticencia de los años 60, firmando amnisticios y cooperación con Rusia para el envío de tropas y tratar de ser ahí una verdadera piedra en el zapato de los Estados Unidos y traer el conflicto a la región. Ese tipo de cosas hay que, eh, que deplorarlos, hay que prohibirlos, hay que denunciarlos. Y por lo tanto, simplemente termino yo aplaudiendo el hecho de poder estar en estos espacios para visibilizar lo que a toda duda es, sin duda para mí, el, el desquebrajamiento del orden internacional y del nuevo cambio de peringón que vamos a tener en materia de relaciones internacionales de aquí a futuro. Gracias, Esteban, sobre todo porque hay que recordar que cuando estaba Chávez en el poder, el presidente hoy fallecido, el buque Pedro el Grande, que es insignia de la armada rusa, pues estuvo haciendo maniobras ahí en el, en el Caribe, y a lo mejor pues eh, Venezuela podría ser cabeza de playa, ¿no? O sea, tampoco hay que ver si es que Putin ha logrado hacer eso, porque no decir una vez me voy allá del otro continente. Pero eso es simplemente una conclusión, así viendo lo que ha pasado. Alan, eh, usted es el experto realmente. Pero quiero preguntarle ahora, no solamente sobre eh, cómo queda la nueva geografía, no porque además queda una geografía un poco, eh, sobre todo la geopolítica mundial, pero también cómo cree que ha, que, que, ha, que ha actuado el gobierno con los ecuatorianos que están allá, porque se habla, unos dicen que serían inclusive hasta 1.500 ecuatorianos porque estarían eh, hablando de la zona de conflicto no entre Rusia y Ucrania. Eh, bueno, el gobierno nacional ha tomado... Eh, unos arbitrios básicos para tratar de auxiliar a, la, a, a los ecuatorianos en Ucrania ha enviado al cónsul eh, ecuatoriano de, en Viena para que asista a los ecuatorianos que están en eh, Ucrania estudiando o trabajando mm -hmm. para tratar de ver cómo se los puede ayudar. El tema de, de, de la salida de, de, de esos ciudadanos ecuatorianos de Ucrania, obviamente en las circunstancias actuales es muy complejo y no sería ni muy conveniente intentar hacerlo uh -huh. mientras no se empiece un poco a sentar el polvo de las explosiones, pues, ¿no? Eh, obviamente, el, eh, en una situación de guerra, en una situación de conflicto, eh, la seguridad de, de cada una de las personas se convierte en un asunto propio y entiendo que el gobierno ha estará buscando los arbitrios factibles para poder ayudar a esas personas, particularmente aquellas que quieran salir hacia el hacia Occidente, hacia Polonia. Eh, yéndose probablemente a Lviv y de ahí cruzando la frontera polaca. Eh, efectivamente, la eh, Europa está va a abrir las puertas a, los, a, a la a esta migración forzosa que se va a producir en Ucrania porque los antecedentes de conducta del ejército ruso no son pues las mejores en su historia. no Eso va a provocar un pánico, de hecho ha provocado ya un pánico que en el primero y segundo días del conflicto ha hecho polar a, a, a de, de, de Ucrania a más de 100.000 personas. Si es que esto ha pasado en dos días, conforme avance la ocupación, esto va a crecer eh, geométricamente. ¿no? En cuanto a las proyecciones geopolíticas... Eh, ¿Quién sabe cuáles son las intenciones de Putin en este momento? ¿Quién sabe si el, la conquista de Ucrania, eh, que probablemente concluya con una la instauración de un gobierno títere, de un gobierno que pueda manejar el, directamente como lo hace con Lukashenko, vaya a ser la consecuencia geopolítica local? ¿Qué ambiciones puede expresar Putin hacia Europa Oriental? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que va a hacer eh, la OTAN en relación a esto? Eh, habrá que ver, lamentablemente, la OTAN durante 30 años descuidó su preparación, degradó la calidad y el, el, la, la preparación de sus fuerzas armadas y no tiene una fuerza equivalente a la rusa para oponerse a las acciones rusas en el plano convencional, lo que deja únicamente dos eh, unas opciones que son terroristas ¿no? El, el uso de algún tipo de arma de destrucción masiva o la cesión a las amenazas de Rusia, los chantajes de Rusia. Gracias, y eh, Pienso que geopolíticamente también hay eh, se, se va a producir un problema eh, con China en el sentido de que China puede de alguna manera interpretar la debilidad de o la falta de reacción de occidente como una oportunidad para actuar en Taiwán. Así mencionamos en ya hace un momento, sentido, Alan... obviamente se abriría un nuevo frente de conflicto. Así es, sí, ya habíamos mencionado de China y Taiwán. Eh, tengo un par de minutos, por favor, les ruego eh, abreviar lo más que puedan, pero Esteban, no quiero dejar de mencionar, Alan decía que espere a que se asiente el polvo para que ver exactamente cómo queda la movilidad y realmente cuántos gente va a tener que salir de Ucrania. Y yo, a propósito de eso, quiero ver lo del polvo nuclear de Chernóbil, porque claro que ahí hay un sarcófago de cemento de concreto que dice que durará unos 100 años allí para evitar que salga eh, realmente toda la cuestión que contamina ahí, pero ¿qué, ¿qué significa eh, simbólicamente el hecho de que fueron uno de los primeros lugares que tomaron fue Chernóbil? Esto tiene una estrategia militar sin más, el mandar un mensaje a la comunidad internacional de que se le tome muy en serio la invasión rusa y de cuidado con alguien que quiera eh, entormeterse porque estamos hablando del lugar no, yo me atrevo a decir el lugar más radioactivo que tiene el planeta en este momento, uno de los más inestables como tal, entonces desde un tema histórico, pero sobre todo un tema eh, militarmente estratégico eh, tiene, tiene esa explicación ¿qué va a pasar una vez que se sienta el polvo? bueno, en este momento ni siquiera tenemos un corredor humanitario, entonces mal podemos empezar a pensar eh, en cuáles van a ser realmente los números eh, que se puedan dar, si cuando todavía en este momento lo que tenemos es a un Vladimir Putin que exige eh, a a, a las Fuerzas Armadas que, que derroquen. A, a Zelensky, eh, que sólo así enviará una delegación a Minsk para sentarse a conversar, y eh, el mundo eh, occidental todavía no, no termina de reaccionar ante la vehemencia de lo que es este ataque que es el más importante eh, que se ha dado el suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Así es que Talía, para mí, el, el, el tema está lejos de terminarse, por todas las repercusiones geopolíticas que esto va a tener, pero yo creo que el mundo se ha vuelto a dividir, China tendrá un rol protagónico, efectivamente, yo no me eh, pena No me asustaría de ver que, que Taiwán sea el siguiente en la lista y creo que con esto finalmente el sistema internacional, como lo hemos dicho, queda eh, herido de muerte. Gracias. Y a manera de conclusión y brevemente, embajador Marcelo Fernández de Córdoba, usted que, es, pues, que ha tenido que negociar, como negoció lo, lo de la paz con el Perú, ahorita, ¿cómo queda el orden internacional? Ya la potencia unipolar ya prácticamente no existe en la práctica porque ahora son otros los que toman decisiones. ¿Cómo queda, por favor? Bueno, de momento quedan la, las cosas están estáticas. Por un lado está Occidente, un occidente timorato, que precisamente de la conformación de, de diversos países, de la unión de diversos países, que muchas veces tienen intereses contrapuestos, no presentan un frente absolutamente sólido. Y, y las dificultades que tienen para apoyar a Ucrania, no solamente de palabras, sino en frente a los hechos. Eso está, eso está claro. Rusia ha vuelto a retomar un papel predominante, esto ya lo tenía haciendo desde, desde años atrás, un papel predominante en la política exterior, en, en la política mundial, en, en, todo, en todos los aspectos. Y como es, está fuera de, de organismos, como se ha mencionado, no pertenece a, a, a diversos tratados, ¿no? en las Naciones Unidas tiene el veto.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 Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Esteban Santos? Le ha ido mal uh, el señor Zelensky y a Ucrania que se han quedado uh, solos ante una comunidad internacional. Marcelo Fernández de Córdoba, ¿a quién le ha ido mal? A la comunidad, a la, a la comunidad internacional y particularmente a la OTAN que no ha podido frenar las, las aspiraciones rusas. Gracias. Alan Catey, ¿a quién le ha ido mal? Definitivamente le ha ido mal al orden internacional basado en el respeto a la ley y en el respeto a los a los tratados y a los acuerdos. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, a pesar de todo, ¿a quién le ha ido bien Esteban Santos? Me quedo con esa pregunta para responderlo en otra ocasión, mi querida, querida Talia. Gracias. Marcelo Fernández de Córdoba, ¿a quién ha ido bien? Dentro de sus intereses le ha ido bien a Rusia. Alan Catey, ¿a quién le ha ido bien?